Bueno, ya vieron un poquito todo lo que... Este video fue parte del video anterior también. Pero lo quería poner de vuelta con unas con unas mejoras. Y, y probar los filtros también para el para el UPSA. Porque... Me parece que mejora bastante la calidad de imagen con un filtro, ¿no? Ya que la imagen del... De este dron Dice la, la, la empresa que les escribí que el Pro es mejor en cuanto a calidad de imagen. Pero bueno, eh, a mí me convence para el precio que tiene. Me parece que es formidable la conexión y todo lo que tiene que ver con este dron. La calidad, los materiales, la conectividad es absoluta. Eh, la batería... Y... No son expertos ni están trabajando. Yo qué sé, a mí a veces me parece un poco exagerado, ¿no? Las las exigencias que tienen lo, los usuarios para para las diferentes cuestiones, ¿no? Quieren una buena cámara, se compran un Mavic eh, Zoom y tienen, o, ¿no? O un DJI el, que salió el 3, el cinema, de 3.000 euros y bueno, van a tener unas imágenes espectaculares. Pero estoy grabando en un pueblito, cuatro montañas, tampoco me parece que, que me tenga que gastar 3.500 euros en equipo, ¿no? Con mi baratita GoPro y mis baratos drones puedo hacer imágenes que voy a tener para toda la vida en mi memoria Y para compartir con todos los demás Recuerden que hay gente que vive en lugares llanos Tengo muchos suscriptores de Miami Y bueno, yo intercambio las imágenes de ellos en Miami Que es para mí el mejor lugar del mundo con las que tengo yo de montaña y de, de desniveles que ellos no tienen, ¿no? Porque viven en un lugar que es absolutamente llano Entonces, yo qué sé, ustedes mismos, ¿no? Yo tengo los enlaces de compra aquí abajo, mañana haré un video intro Hoy voy a ir a otra montaña distinta, todavía no sé si voy a ir a un lugar más verde O, o a esta zona de Alicante y de España eh, O bueno, miré a Colorado a, a hacer algunas grabaciones pero bueno, ya me dirán en los comentarios qué es lo que les parece, si es para tanto o es suficiente este tipo de imagen. Tudro, un video corto con unas mejoras que las voy a ver en, en, cuando finalice la edición y lo suba. Aparte de agradecer a Filmora10 que ya tengo la licencia, así que ahora va a haber más cositas para hacer.